Check this out. Oh. <laughs> I can't I cut you. Like Vamos por ti, Mardita. Y por ti también, Mamá huevo. Miren. Oh, Vamos por ti. Yeah, I got the bitch. I shot at yeah, no, her like fue, five no, times. We didn't get Maduro. Oh, ah, yeah, ya, Ah, bueno, oh, no. We got him. Pero él, él, él. El mejor. <laughs> y aquí también porque se le dio en el peso. En la yugula.